Bien. Sí. Pero, pa, pero graba. Ya, silencio ya. Bien, bienvenidos a un video más de su mundo, Mundo JM. El día de hoy veremos cómo solucionar el problema de una máquina térmica. Una máquina, dígase una plancha, una olla que hace arroz, arrocera, o en mi caso lo que es una máquina de sublimación específicamente para hacer taza. cuando este tipo de máquinas no prende esto se debe a que se le daña el fusible que es un mecanismo de defensa que vienen en estos equipos ante cualquier situación de alto voltaje entonces lo que se hace es cambiar esto y ya vamos a ver cómo hacerlo ya yo le, ya yo le, le quité los tornillos a la tapa y ahora estamos aquí para hacer el cambio del fusible. El fusible bueno que yo tengo es este. ¿Por qué es bueno? Porque tiene el rango de amperaje que va de 15 a 20. No se puede poner ni menos ni más. Si se le pone, por ejemplo, un amperaje de 30, le va a dejar pasar mucha corriente a estos componentes y es posible que, que se quemen estos. Mira, por el esto no tiene nada, no hay ningún circuito complejo. Esto lo que hace es que transfiere la electricidad a, a lo que son los moldes térmicos mediante el cual se hacen las tazas. Entonces aquí tenemos el sistema donde se va a colocar el fusible. Se coloca, este es el, el nuevo. Y ya eso es todo, miren ya. Listo. Ahora procederemos a colocar otra vez la tapa. Aquí está. Mauro, ahora, ¿dónde está el taladro? No tenía. ¡Míralo ahí en la mesa! Ya está bien, ya. Ok. Entonces vamos a poner la primera patica. Le, le voy a poner dos nada para no perder mucho tiempo en esto. Ahí está. Y la segunda patica se la va a poner aquí arriba. Ok. Esta vez es un poquito difícil porque tienen que encajar en los hoyos las paticas. Pero ya esto no, esto no es lo más importante del video. Le voy a poner esa dona nada más Entonces vamos a proceder A probarlo Esto pesa mucho, que tener Mucho cuidado Aquí está Vamos a buscar ahora Primero con el cable Y vamos a darle a prender Y ahí como ven ya están todo encendido. Entonces, eso era todo. ¿Qué se hace con esto? Con esto, lo que se hace son tazas personalizadas. Esto, se le pasa, se le transfiere el calor y se pasa la fotografía o el diseño. Bien, entonces ya conocemos la solución. Vamos a apagarlo ya. La Solución cuando su equipo de sublimación no enciende. simplemente y cambiarle un fusil que va de 15 a 20 amperios. Bien, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios le bendiga. Ya amor.